Hola mis guachos locos, aquí les traigo la parte 2 de que hubiera pasado si Naruto era un muchija... Espero que la disfruten, y si es así, dejen su dedito arriba y su suscripción, además quería agradecerles por el gran apoyo que les han dado a mis vídeos, y por ese apoyo y motivación, me decidí en sacar tantos capítulos como pueda este fin de semana, aparte de este que los subiré solo unas horas después del último, y aprovecharé de decirles de que yo las teorías las traeré en un orden, es decir, intercaladas, primero será yo Naruto, después Naruto Genio y amigo de Kurama, y al final, pero no menos importante, Naruto Uchiha, es decir, que el siguiente video que subiré, será de yo Naruto, y ya sin más que decir comencemos, y una vez más, gracias guachos chicos. Con esto, Hiruzen llama a dos Sambú, y le pide a uno que capturen a Naruto ileso, y al otro, que traiga el cadáver de Fugaku Uchiha y los lleven al hospital, donde los esperará, a lo que los Anbu se apresuran en cumplir su misión, y ya en el hospital, Hiruzen ordena que traspalten los ojos de Fugaku a Naruto. Con esto, Naruto conseguiría el Mangekyu Sharingan Eterno, a la mañana siguiente Naruto despertaría con sus ojos vendados, y comenzaría a preguntar que qué era lo que pasaba, ¿Por qué tenía los ojos vendados? Pero en ese momento escucha una puerta abrirse y pregunta, ¿Quién es? ¿Quién está ahí? A lo que Hiruzen le dice, soy yo, el tercero. A lo que Naruto le pregunta, ¿Qué es lo que quieres viejo?, Además, ¿por qué tengo los ojos vendados? ¿Qué pasó? A lo que Hiruzen le dice. Ayer, después de que te dije el plan de Fugaku, tú despertaste el Mangekyou Sharingan y dejaste caer un pergamino, el cual te había dado Fugaku para que me lo entregaras. A lo que Naruto le dice. Sí, ya recuerdo, ayer olvidé darte ese pergamino, pero, ¿qué es lo que decía el pergamino? A lo que Hirufen le dice. El pergamino eran las instrucciones de Fugaku de trasplantarte su Mangekyou Sharingan al momento de su muerte. A lo que Naruto lo interrumpe y le pregunta. ¿Qué fue lo que dijiste viejo? ¿Cómo es que desperté el Mangekyou Sharingan? ¿Y cómo que el Sensei te pidió que me trasplantara su Mangekyou Sharingan al momento de su muerte? A lo que Hiruzen le dice. Así es Naruto, ayer despertaste el Mangekyou Sharingan al saber que Fugaku solo quería usarte, y este me pidió en su carta, que te diera sus ojos al momento de su muerte, y es por eso que tienes los ojos vendados, ayer Fugaku murió y decidí proseguir con trasplantarte sus ojos inmediatamente. A lo que Naruto muy sorprendido le pregunta, ¿Cómo es que el sensei murió? ¿Es que acaso el golpe de estado se realizó y salió mal? A lo que Jiruken le dice, no, el golpe de estado no lo alcanzaron a realizar, debido a que un miembro del clan Uchiha los masacró a todos, menos a ti, y a su hermano pequeño Sasuke. Es una suerte que Itachi no supiera que eres un Uchiha. A lo que Naruto le dice, es porque el sensei me dijo que no usara el Sharingan frente a nadie más. A lo que Hiruzen le dice... Me alegra que haya sido así, ya que con eso te pudiste salvar, además, ya que tú y Sasuke son los últimos Uchiha, sería bueno que se apoyaran mutuamente. Entonces Hiruzen deja la habitación, dejando descansar a Naruto, por lo que después de 5 días, Naruto saldría del hospital, en dirección al barrio Uchiha, ya que su prioridad en este momento era ver y hablar con Sasuke, al llegar al barrio Uchiha. Naruto comienza de buscar a Sasuke, pero al no encontrarlo con sus ojos normales, comenzaría a buscarlo con su Sharingan, entonces vería el chakra de Sasuke, por lo que se iría en esa dirección, y vería que Sasuke estaba sentado a la orilla del río, donde su padre le enseñó el su gran bola de fuego, y al verlo desactiva su Sharingan y Naruto le pregunta. ¿Estás bien, Sasuke? A lo que Sasuke al ver a Naruto, le dice. Largate perdedor, esto no tiene nada que ver contigo. A lo que Naruto le dice. Sé lo que le pasó al clan, además de que sí tiene que ver conmigo, ya que yo también soy parte del clan Ochiha. Por lo que Naruto activaría su Sharingan, mostrándoselo a Sasuke, y debido a esto, Sasuke se levanta tan rápido como puede, y le pregunta a Naruto. ¿De verdad eres un Ochija? A lo que Naruto le dice. Así es, al parecer la madre de mi papá era una Uchiha, por lo que yo heredé el Sharingan, y es por eso que tu padre me entrenó. A lo que Sasuke le pregunta. ¿Mi padre te entrenó? A lo que Naruto le dice. No solo me entrenó, también le pidió al Hokage en una carta, que me dejaba su Mangekyou Sharingan. A lo que Sasuke ya abierto le pregunta. ¿A qué te refieres con que mi padre te dejó su Mangekyou Sharingan? A lo que Naruto le dice. Así es, yo no sabía nada de eso, me enteré cuando ya habían hecho el trasplante hace 5 días, cuando no solo él murió, sino que también fue el día en el que desperté mi Mangekyu Sharingan. A lo que Sasuke le pregunta, ¿pero por qué te lo dejó a ti y no a mí? A lo que Naruto le dice. Porque él, y todo el clan, estaban preparando un golpe de estado, y él me quería utilizar para realizar el golpe de estado, ya que el Kyubi se encuentra sellado dentro de mí, y por eso creo que lo hizo para redimirse conmigo. A lo que Sasuke le dice. Ya veo, así que mi padre te entrenó para poder usar a Kyubi dentro de ti en el golpe de estado, ¿será por el golpe de estado que mi hermano asesinó a todo el clan? A lo que Naruto le dice es lo más probable, ya que Fugaku-sensei se la pasaba hablando de lo orgulloso que estaba de Andos, y del gran amor que sentía a Itachi por la aldea. A lo que Sasuke le pregunta. Pero si fue así, ¿por qué me dijo que fue para probar su fuerza, y por qué me dijo que si lo odiaba, que fuera tras él cuando tuviera sus mismos ojos? A lo que Naruto le dice. Si Fogaku-sensei dijo que Itachi amaba la aldea debe ser cierto, entonces Itachi te dijo eso para que fuera un Uchiha quien lo matara, y así pagar por su crimen, pero, ¿a qué te refieres con sus mismos ojos? ¿Te refieres al Mangekyou Sharingan? A lo que Sasuke le dice. Así es, pero mi hermano me dijo que esos ojos se obtenían al matar a tu mejor amigo, y eso es algo que no estoy dispuesto a hacer. A lo que Naruto le dice. No creo que sea el único modo de obtenerlos, ya que yo no tuve que matar a nadie para obtenerlos, porque el viejo Hokage me dijo que desperté mi y Sharingan después de que me contara que el Sensei pretendía usarme. Al oír esto, Sasuke llega a la conclusión de que el y Sharingan se activa con una gran tristeza, pero ambos seguirían hablando unas horas, en las que Sasuke se daría cuenta de las verdaderas intenciones de Itachi, por lo que decidiría buscarlo para pedirle que regresara, y para lograrlo, él sabía que le hacía falta poder, y como Naruto era el mejor de academia, además de discípulo de su padre, y el último Uchiha con un Sharingan, este pediría que lo ayudase a entrenar, a lo que Naruto ha y Naruto le propone que vivan juntos, debido a que como eran del mismo clan, ambos debían estar más juntos que nunca Entonces pasarían años, en los que ambos entrenarían día y noche, gracias a lo cual, Naruto ya había dominado las tres habilidades básicas de su Mangekyu Sharingan Eterno El Amaterasu, el Tsukuyomi, y el Susanoo, además del elemento llama Kagutsuchi, el elemento llama Susanoo Kagutsuchi, el elemento llama Yasaka no Magatama, el control de armas a distancia, el Yasaka no Magatama, el Kamui, y el Kotoamatsukami y estas dos últimas, las podría utilizar debido a sus enormes reservas de chakra y su sangre Uzumaki, además de que Naruto en ese tiempo habría decidido añadir el apellido Uchiha a su nombre, por lo que su nombre completo sería Naruto Usumaki Uchiha, y Sasuke por su parte, podría usar el Sharingan de tres tomores, debido al arduo entrenamiento con Naruto, y estos dos, con el paso de esos años, ya era prácticamente hermanos, además de que Naruto había descubierto por accidente la identidad de sus padres, lo cual, a pesar de verlo enojado en un principio, pero después de hablar con el tercero al respecto, Naruto se sentiría orgulloso, ya que sus padres no solo se habían sacrificado por la aldea, sino también por él, además de brindarle todo el amor que pudieron con tan poco tiempo.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 para entregarle un pergamino con el jutsu del cuarto, el Shin no jutsu. Bueno, eso ha sido todo, espero que le den like si les gustó, y de nuevo, y aunque me ponga algo pesado, gracias por todo el apoyo que le están dando a los vídeos, además de que mandaré saludos especiales a unos suscriptores, que debido a que comentaron en mis vídeos les puedo saludar y agradecer enormemente el apoyo, y estos suscriptores son... Indra Tsutsuki, que además ofreció a decirme las habilidades del Sharingan, Naruto Namikaze, Elikra de The AdSans Villalobos, David Castro, que sugirió una teoría, y Mecha Sónica por teorías, gracias a todos por el grandísimo apoyo, y aunque apenas acabo de pasar las 270 vistas en un vídeo, me siento muy agradecido con todos mis subs, y ya no me pongo más sentimental, así que, hasta un próximo vídeo, chao locos.